Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo un haul de papelería japonesa. La empresa Stationery Pal me ha mandado unas cositas para que os las enseñe. En la cajita de información del vídeo os dejo un código de descuento para vuestras compras y también el enlace a su página. Os voy a mostrar así la casita. Fijaros qué chulada. Me encanta el dibujo este. Es un astronauta en relieve y además tiene perfume. Huele súper bien. Como podéis ver viene súper bien empaquetado y ya os digo huele a un perfume fresco de flores que me encanta. Trae confeti y estos regalitos que vienen. Fijaros son broches y gomas pequeñitas. Son una monada. Ahora voy a sacar todo de la caja y os lo voy a enseñar con más detalle. Como os decía, os ponen de regalo estos pequeños broches y gomitas que son una monería. Os pueden servir para los broches para, bueno, para alguna mochila o para algún proyecto de, de scrap. Y las gomas, pues por supuesto, para, para borrar esta tarjeta donde te dice que tienes un código de descuento y lo que os dejaré la información que os dejaré en la cajita de descripción del vídeo y también este lote de pegatinas estas pegatinas vienen de regalo y también os pueden servir pues para decorar algún proyecto de scrapbooking como veis hay un montón Bueno, para empezar tenemos estas libretas de Harry Potter con bolígrafo a juego, que como mis hijos son fans de Harry Potter, pues claro, no podía faltar. Esta negra que viene el bolígrafo y la libreta de rayas y esta que es color morada, que también de rayitas y con su bolígrafo a juego. ¿Ves? Igual. A ver si lo podéis ver bien así. Con el fondo oscuro no se aprecia bien. Y también estas dos pinzas, que son bueno, pues como para lo que sirven las pinzas, eh, con color metalizado, una verde y la también me han enviado estos dos estuches de lápices, son este ser. Este en color morado clarito. Fijaros que tiene varios departamentos en el interior. Y le caben un montón de cosas. Porque fijaros la anchura. Tiene muchísima capacidad. Este color es un color que me gusta muchísimo. ¿Veis? Más bolsillitos dentro para guardar cosas. Y también el estuche rosa que tiene también muchísima capacidad, tiene dos cremalleras, una para darle altura y la otra para abrir y cerrar, fijaros que bastante profundo y caben un montón de cosas, la verdad es que el rosa me gusta muchísimo porque yo soy mucho de rosa ya lo sabéis que yo suelo poner mucho rosa en todos los proyectos ahora vamos con los pinceles, estos son pinceles de acuarela, pinceles con depósito de agua, estos tres son de la marca Kuretake y tienen tres puntos diferentes una más gruesa otra mediana y otra más finita y este es de la marca de ellos y bueno no, la verdad es que no sé qué marca es pero lo he cogido porque es el que uso para recortar las servilletas del decoupage los otros tres de la marca curetaque lo voy a utilizar para acuarelas pero este lo voy a usar para... uy qué punta más suave lo voy a utilizar para eh, recortar las servilletas lo siguiente que os voy a enseñar es esta libreta que es de puntitos que es para lettering esta en tamaño a 5 también de puntitos para lettering estos marcadores bueno, no sé cómo se llaman estos son los que le, pone, le pones en las hojas para marcar y este stick de notas que me encantó con el gatito me gustó muchísimo estos son pinzas de precisión he cogido un juego rosa y otro azul tiene uno de ellos, la punta curvada y el otro, la punta recta. He cogido dos juegos porque yo las utilizo mucho. Porque para precisión, para coger cosas pequeñitas y colocarlas, la verdad es que me viene muy bien. Os he enseñado la de punta curvada y ahora os enseño la de punta recta. ¿Veis? Con la punta en pico, que la verdad es que para coger cositas pequeñas es una maravilla. por último os enseño este Sharpie que es un rotulador permanente negro este lápiz que me gustó muchísimo, rosa por supuesto que es un lápiz negro pero de estos mecánicos que le das al botoncito de la parte de atrás y sale la mina os voy a enseñar cómo pinta le dais a la parte, a la solapa, esta que tiene en el lateral, y sale la punta. Y en la parte de arriba tiene una goma. También me han enviado este recambio de minas para cuando se me gasten las que lleva el lápiz dentro. Voy a probar el Sharpie, el rotulador negro permanente. Tiene la punta fina y escribe súper bien. Y también estos dos bolígrafos de gel porque no sabía cómo iban a pintar y bueno esto es mejor pintar en algún sitio aquí tiene una parte negra, pintaré aquí, veis y pinta muy bien y el otro pues lo mismo, no sabía si qué tipo de, de pintura de, de tinta tendrían y por eso pedí estos dos blancos diferentes